hola qué tal queridos amigos un cordial saludo es primer viernes y pues qué bonito que podamos iniciar este día dándole gracias a dios este día maravilloso que nos regala nuestro señor también que sea la oportunidad para reconciliarnos y así también no solamente vivir este primer viernes sino preparar esta gran solemnidad que vamos a vivir este domingo la fiesta de pentecostés en un momentico de gracias a dios dios es inmensamente bueno ¿Cuántas bendiciones espirituales y materiales? Gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy encontramos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, pacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él contesta, sí. Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pacienta mis corderos. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, pacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo tendrás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en este primer viernes el Señor pregunta a Pedro, ¿me amas? Y también nos pregunta a todos nosotros, ¿me amas? Que sea la oportunidad de decirle con palabras, pero también con obras, Señor, Tú sabes que te quiero, Tú sabes que te amo. Y que también con mucha responsabilidad cojamos la tarea que el Señor nos encomienda. A cada uno una tarea, una responsabilidad. Bueno, mis queridos hermanos, veamos este día en la santa presencia de Dios. El Señor los guarde y los protege. Feliz día.